Me falta algo, si ¿sí? entregarle dos certificaciones si puedo, alcalde venga para entregar dos certificaciones a dos paradas que estaban pendientes ayer, ven, porque ya yo que no voy a terminar. Hay financiamiento para su motocicleta, con Porfirio Peralta y Proipime de un 1%, a ustedes le cobran un 24 y un 26 al año. Nosotros le cobramos 12% para financiar su motocicleta nueva con seguro full. Todo eso le da nuestro gobierno. Estamos para entregar de parte de doña Margarita y del de alcalde a estas paradas que ya terminaron su proceso de Regularización. Es directora de la Región Osama Metropolitana y Directora Nacional de Motocicletas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte el... Terrestre, por medio de la presencia, certifico que la parada de motoconchista Farmacia Sendero, ubicada en la Avenida Prolongación 27 de Febrero, esquina Calle México, entrada a Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, como mandan los reglamentos y acuerdos firmados. En lo adelante, Ay. la referida Parada tiene la libertad y el derecho de afiliarse a otra federación. Dicha parada está apoyando el programa de transformación del transporte de dos y tres ruedas en la República Dominicana, ejecutado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en TRAN, y el gobierno encabezado por nuestro presidente Luis Abinader. En ese sentido, emitimos esta certificación para los fines que sean necesarios, la cual se expide a solicitud de la parte interesada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, los 17 días del mes de abril del año 2023. Firma licenciada Marcia Margarita Rodríguez Gómez, directora de la región Osama Metropolitana. Yo firmo y certifico cada parada. No pude hacerle impersonal personal las certificaciones. Ahora tiene que haber régimen de compromiso. El, el presidente, usted que me dio el estado, mis muchachos que fueron a hacer el censo y todo. Si pasa con cualquier el presidente a la firma con una persona que no tiene que estar ahí. Vamos. ¿por claro, es una técnica de compromiso, por eso es que estamos trabajando. Somos el primer municipio Santo Domingo Oeste que puede presentar un verdadero plan de regularización de este sector. Eso solamente se logra cuando el corazón, la mente y el alma está puesta en su gente, en su municipio. Vamos a recibir a nuestro alcalde, el lideriero José Andújar en estos momentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero vamos a darle gracias a Dios que ha permitido que estemos aquí. Y hay que darle una gracia especial a Margarita, a Ariel Marte, que recomendé que esto, vendré y gracias a los regidores, todos, que cada vez que hablamos de una situación que se necesitaban para esto, siempre estaban puestos. Gracias mi hermano. Félix Lujón, un hombre siempre activo que habló ahorita muy de corazón como siempre lo hace con él y ustedes todos esta es una familia gracias a todos sus invitados especiales déjenme decirles, cuando nosotros miramos a a ser alcalde y nos juntábamos con los motoconchistas le decíamos que cuando nosotros fuéramos alcalde íbamos a comenzar con el plan de regularización y con la protección de ustedes y que se iba a acabar en este municipio la cuestión de la redada de los motoconchistas y que íbamos a hacer esto para separar e identificar lo que era un motorista y un motoconchista el motoconchista es el mototaxi el motorista son los que se prestan a hacer las fechorías que nosotros hoy gracias a esos regidores tenemos hoy el plan de regularización del señor del sector motoconcho es Primer municipio y el único municipio del país que tiene un plan de regularización y esto se debe al esfuerzo de todos nosotros cuando le instruí a Juan Castillo de que se metiera en esto para darle la forma legal se metió junto a él a Bertré sin perder tiempo. Déjenme decir que cuando nosotros empezamos este, este, este trabajo, mucha gente decía, ¿y cómo es que se van a organizar? Porque los motoconquistas son salvajes, los motoconchistas son desorganizados, los motoconchistas tienen todos los problemas del mundo. Así mismo me decían con la polca. así mismo me decían con el mercado. Y yo junto a los coroneles y a los comandantes y ante a mí, siempre les decía desde que llegaron los distintos cambios, los motoconchistas son míos, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, ahora que inflige con la ley, tiene problemas conmigo. Yo le voy a decir, esta es una satisfacción más del deber cumplido cuando nosotros comenzamos a aspirar a la alcaldía teníamos 17 ejes fundamentales déjenme decirle que nosotros hemos cumplido con 16 y me falta uno antes que terminen estos cuatro años en la entrada del café que no ha sido posible porque el country no nos ha dado la facilidad para hacerlo o sea que nosotros hemos cumplido en todo el municipio con lo que prometimos. Nosotros hemos ido dando de respuesta uno por uno a los problemas. Con esto, el presidente sabe todo lo que ha pasado con esto. El presidente está feliz. Y por eso nosotros hoy somos el municipio modelo y ya se está entendiendo en todo el país. Y de Villa Beltrán, le dije a Ariel, ustedes tienen la protección nuestra para toda esa movilidad. Para que vayan y enseñen lo que nosotros aquí ha sido un éxito. Yo les voy a decir algo a ustedes, ustedes son personas dignas, ustedes son padres de familia y ya madres de familia también. Y, no, y ya ustedes lo están viendo diferente. Y les voy a anunciar esto ahora. Ya instruí a y a Juan Castillo habré comprometido para que se le dé una tasa preferencial para que el que no tenga su motor lo consiga también con una ayuda. Nosotros también ya vamos a formarle la cooperativa que le prometimos. Hablamos ya con Franco de los Santos en IDECO para una cooperativa para ustedes.